Claro. ¿Este qué pectoral era? Ese músculo solo está en marranos y en caballos Delante de estos dos músculos de la escápula La vez pasada mostrando los músculos, ¿cierto? Con la propuesta Y entonces ¿no? Miren, ese se llama subclavio O pectoral profundo craneal Subclavio Si quieres hágase más cerca de acá donde están ellas y verá que Háganse a este lado porque ahí no están viendo nada a los, a los cinco. O súbanse a las mesas si quieren, si se van a una foseta, pues. No Eso es, claro, no mentires. Pues, Esto. Peralta. Desconocida de amarillo. Desconocida de pelo rojo. O en Díaz. O en Castrillón. ¿O en la escápula hay dos fosas. Y están separadas por este accidente. No, eso después que lo diga todos dicen, no. Oh. ¿Cómo llama ese accidente que está por lateral en la escápula? Es una arista aguda. ¿Cómo llama una arista aguda? Una, cre... una cresta, sí, no. No, esto no es una cresta. Es una prominencia larga y delgada. ¿La espina? La espina de la escápula. La espina de la escápula en los caballos viene dividida. Dos tercios y un tercio. ¿Cuál es la más delgadita? La fosa supraespinosa. supraespinosa Y la otra fosa es la que está acá De bajito. ¿cómo se llama esta fosa? Supraespinosa Entonces levanten allá dos, esos músculos Entonces lo que tiene la niña acá con el 97 ¿Qué músculo es? La cervical. cervical, el 78 Torácico, este accidente que está acá Donde está el 92 La espina, la, la, espina de la escápula el 95 Fosas Supraespinoso no, no Músculo, Músculo supraespinoso El 75 Músculo supraespinoso es El 96 su Músculo subclavio sale. Ahora nos venimos acá y mostramos Este musculito que está acá este feo, felicísimo que se ve, este es el deltoides, este músculo que estamos marcando con el, músculo, con el número 74 es el deltoides, ahorita vamos a ver en la cabra que hay dos deltoides, porque la cabra tiene un acromión y el caballo no, entonces cuando tienen acromión, tienen deltoides acromial, miedo corazón. Y mi dedo índice es el deltoides escapular, el caballo solamente tiene deltoides escapular, entonces no lo vemos dividido, ¿clarito? Su merced, pelo rojo, esto, ¿verdad? <risa> <risa>